Somos del Colegio de Al Partir y hemos diseñado esta aplicación para mejorar la salud de las personas. La aplicación tiene cuatro módulos: beneficios, frutas de temporada, kilómetro cero y mapa. La aplicación eh, tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible: hambre cero, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsables. Además, hemos puesto una frase para motivar a las personas, y es esta, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Cuando pinchas en el módulo de beneficios, te sale la pestaña del color es la clave, que te dice que por el color de la fruta eh, tiene mmm, varios beneficios. El morado o azul es, tiene antioxidantes y menor riesgo de cáncer, por ejemplo, berenjena, uva y tibela, en rojo... O oh, Rosa, mejora la salud cardiovascular como sandía, tomate y manzana. El naranja amarillo ayuda a la salud ocular, la zanahoria, la piña y el limón. El blanco marrón, que contiene propiedades antivirales y potasio, col, col banana y cebolla. Verde, contiene propiedades anti, anticancerígenas como el kiwi, la judía y el espárrago. Este módulo le aporta a los usuarios eh, saber qué beneficios eh, se aporta con cada fruta. Si pinchas en el módulo de frutas de temporada, te sale un listado con todas las frutas de cada mes de temporada. Y si pinchas en un mes en concreto, te sale información sobre alguna receta. Por ejemplo, en el mes de mayo, las frutas de temporada son... ...las cerezas, la sandía y el albaricoque... ...y si pinchas en ellas te saldrán batidos con esas frutas. Eh, al clicar en la cestaña del kilómetro cero... ...te aparecen eh, las frutas de nuestra tierra, de Aragón... ...y dónde conseguirlas. Las puedes conseguir en mercados que aquí en el partir ...pues los tenemos el jueves... ...en grupos de consumo, que es que, de WhatsApp, por ejemplo... ...en venta directa de explotaciones... ...que es ir directamente a coger las del campo... O a domicilio, que es que te traen a tener en casa. Y pues el cero para no contaminar y proporcionar trabajo a la zona. Para motivar a la gente hemos hecho esta frase, proteges al medio ambiente y más calidad para nuestros clientes, no te arrepentirás. Este es el último módulo de la aplicación, es el mapa de geolocalización. Hemos dibujado el mapa al partir y hemos localizado los huertos que tiene la gente. Si pinchas en el huerto, puedes contactar con el, el propietario y comprarle excedentes a precios más bajos que en las tiendas.